Hola, buenas noches. Al saludarlos estamos iniciando la admisión estelar del noticiero de la televisión cubana. Ya comenzamos. Vamos a tumbar el comunismo. Hola, buenas noches. Hola, este es almirante. Hola. Saludos, Capucha. Saludos para todos por ahí. Asimismo, soy ciego, ya no veo qué malos poner ese viejo. Una gana que el comunismo se caiga para no andar con tantas cosas. Hola, hermano, buenas noches. Mayra Marín, buenas noches. ¿Me, me escuchan por ahí o no me escuchan? ¿Me escuchan? ¿Sí me escuchan? Por favor, hágame saber si se me escucha o no. Hermano, cordura, como yo. Hola, Capucha, gracias por estar aquí, al pie del cañón, en Cuba. Raúl, ¿me escucha Raulito? Raúl ¿se ¿me escucha bien o no? Has leído el proyecto Dalo, alto y claro, perfecto. Un saludo a todos, gracias por conectarse en esta noche. Vamos a analizar un tema muy delicado esta noche. Iba, iba a salir por allá por el stream yard con, con, con el señor Orlando Rajadel, pero no pude. Porque tuve que, tenía que configurar el WhatsApp para, para estos nuevos settings y no tuve tiempo, tuve que cocinarlo. Y mil cosas, no tuve tiempo. En realidad no tuve tiempo. Tendría que bajar la aplicación de WhatsApp para entonces sacarla por aquí, por esta nueva. Hola hermano, desde Atlanta. Un saludo, si te quiere. El Pepe Jackson, un salud para el chat. Eh, permiso aquí. Doctor, salí por acá porque no tenía configurado el chat ahí dentro del... No tenía configurado el chat dentro del de equipo, pero mañana lo voy a hacer, ¿ok? De manera, gracias. Pero me va a salir a, a, a la, al nuevo equipo que compré. Pero yo iba a, entrar por el, iba a entrar por el teléfono, no iba a entrar por la nueva eh, hey, computadora que me compré. Si sí. Sí puedo conectarlo pero no tuve tiempo de bajarlo, ¿me entiendes? Será para mañana, ¿está bien? Bueno, ya, dile a la. No, ya la gente viene por acá porque son mis mismas gente que okay, ya están por aquí, ¿ok? Eh, perdóname eso, tú sabes que yo soy un viejito, que no sé nada de eso. Dale, te quiero, cuídate. Llamando ahí a la gente que sabe, la gente joven, nosotros somos de otra generación. Eh, buenas noches, Capucha, desde Guanabacoa. Mirta Peñalver, de Guanabacoa, Óyeme, qué bueno. Tremendo guarapo que me tomaba yo ahí en la rotonda de Guanabacoa, cuando había rotonda. Hola, buenas noches, buenas noches. Bueno, Coronel Manolo, Miguel García, hola Miguelito. Carlos Calgoso de Chavó ¿Y él sabe Giovanni, que los oficiales cubanos te conocen y en qué momento. un Dejen ese hombre tranquilo. Hola, desde Surinam. Wilmer García, desde Surinam. Ahí ha pegado la Guyana, tú estás en Surinam. Está bien. Buenas noches. Hola, saludos profesor desde Tampa, se le sigue y espero quítese esa máscara, coronel Mario Montino, Sandy Michel presente, hola Sandy, hola Michelito. ¿Para qué quieren que me quite la máscara? Para empezar a joder y a decir boberías de mí que no son. Si con la máscara están diciendo cosas que no son, dime tú cuando me quite la máscara, ¿cuál es, cuál es la intención de esto? Saludos a todos, buenas noches a todos, patriotas, profesor, un saludo para todos. José Ángel, perdigón, no le no, yo no le hago caso, esa es la picazón. Raúl Acanda, hola Raulito, 85 personas conectadas. Eh, saludos desde el, desde el Canadá, qué bueno, saludos maestro, Carlos Guiotorno, saludo Carlito, así se no se lucha, los verdaderos patriotas como José Daniel Ferrer no se esconden atrás de un trapo, Mario Menezes saludos maestro buenas noches, saludos y bendiciones, amigos no duele, lo, que lo galunen eso son locuras, imagínate qué vamos a hacer, Giovanni. tu cara es la moral de la dignidad que tiene, buenas noches hermano, el capucha está como el zorro, hace bien con su capucha, eh, ¿tú sabes por qué el 90% de toda esta gente, no usa máscara, porque lo que ellos hacen, lo que ellos hacen, Serafín Sánchez, lo que ellos hacen no le hace daño a la tiranía. Eso que ellos hacen es lo mismo con lo mismo. Pero ya cuando tú vengas con algo distinto, que trates de, de primero de, de revivir el espíritu patrio de Cuba, y luego tú trates de, de unir a, a los cubanos, ya eso sí es peligroso. Porque ellos no van a permitir nunca que un líder se levante para unir lo único que puede acabar con esa tiranía, que es la unidad de los cubanos. Ellos no son bobos, Pero lo que esta gente hace no, porque lo que esta gente hace es, es más de lo mismo cada día, ¿me entiendes? Lo que estos muchachos hacen es lo mismo todos los días, contar la misma historia, pero no es el caso mío, porque yo no vine aquí a contar historias vine a levantar el espíritu y la esperanza de un pueblo que está en ruinas hace muchos años y después a contar la verdadera historia la historia que puede hacer resurgir de las cenizas del alma el espíritu de un pueblo olvidado destruido para siempre entonces eso sí es peligroso que José Daniel Ferrer no hace nada usted no tiene moral para hablar de él respete eh, Mario, tú pones tu foto porque eres chivato Saludos Capucha desde Chivá, de Cuba, Nueva Paz Un saludo a la gente de Nueva Paz Conozco Nueva Paz eh, La lucha, buenas noches desde Texas Esos leones enjaulados, exacto Lo que hace José Daniel Ferrer Que por cierto Estuve preso en el tiempo que estuvo preso él Es una lucha de una posición moral, nada más Eso no resuelve nada eso es que nalva y sus hijos pasen trabajo y que él deje los mejores años de su vida preso. Para estar preso toda la vida es mejor coger un fusil y pelear por la libertad. Eso, yo respeto mucho la lucha del presidio político porque soy parte del presidio político, pero eso no resuelve nada. Eso es perder la vida cogiendo palo y haciendo pasar trabajo a la familia. Eso es como que te cojan y detengan el tiempo para ti, te tienen en un desván ahí, sin uso hasta que te mueras. Eso no tiene sentido ninguno. Eso para que la mano de vividores, esto siga haciendo dinero con el dolor de los hombres que están en una prisión en Cuba. Eso no produce nada. No es que sea inservible. Es, es, es sirve cuando es la posición moral de la dignidad y la resolución de un hombre de no dejarse someter. Hasta ahí nada más. Lo moral. Es como la protesta, lo moral. Pero práctico. En lo, en lo práctico. Eso no resuelve nada porque ni se cae la tiranía y pierdes los mejores años de tu vida. Ya yo voy a hacer contacto con Manuel Milanés porque a mí me gusta la, la línea de Manuel Milanés. Ya él hoy habló invitándome a formar parte de su equipo. Ahí está su directa y yo voy a aceptar la invitación. El proyecto Dalo. ¿Cuál es el proyecto DALO, por favor? Háblame de él. Quiero saber cuál es el proyecto DALO. Eso voy a hacer. Voy a contactar con Manuel. Yo tengo su teléfono ahí. Exacto. Andan locos atrás de mí todos. David Garrido, almirante, no solo, medio mundo. Deme un número para, para enviarle qué. 103 personas conectadas. No te puedo dar un número, querido mío. Estamos en eso, Giovanni, pero todavía somos pocas personas y apenas tenemos 103 personas conectadas ahí. No es tan fácil de que acopiar fuerza. Hay que tener un equilibrio de fuerza para luchar, hijo. Sí, yo oí, el, yo oí la directa de Milanejo. La oí. Andaba con un amigo mío, con el Coco Farín. El coco socio mío. Sí, Aarón nada más tenía una vara. Sí, pero era la vara divina. Ojalá ya tuviera una astilla de la vara de Aarón. No, las que están locas porque no quieren ni que tú prosperes ni que tú Mantengas tu posición. ¿Dónde puedo encontrar el proyecto Paloes? Dame una página para buscarla yo. ¿Dónde crees de las villas? No, no, no. No voy a dar ningún ningún detalle con, con mi, de mi encuentro con Milanes. Solamente voy a empezar a, a acercarme a Milanes. Tranquilo, que yo sé lo que hago. Yo digo lo que yo puedo decir. Lo que no debo decir, yo nunca lo voy a decir. Sandy, un saludo Sandy, se te quiere, no te preocupes mi niña, ese Michelito debe ser exigente, claro que sí, yo estaba preso en el Combinado y Antún estaba en el edificio 2, si mal no recuerdo en el segundo sur del edificio 2, porque Antune tenía 15 años echado. si mal no recuerdo. En sí, Antone, Antunes no cayó por problemas políticos. Antunes hizo político en la prisión. Ángel, Iván, gracias por ese superchat. Claro, yo sí sé lo que hacen. Te mandan a matar, hijo. ¿Tú crees que yo no conozco a esta gente? Ellos andan locos porque ellos no saben quién soy yo. Fíjate si me vienen siguiendo que me dijo ahí uno que se llama Fren me dijo, pero si usted prácticamente una vez salió con la cara afuera, mentira, yo nunca he salido con la cara tapada. Una vez que me puse una máscara un poco transparente, pero no se me veía la, nada, se me marcaba la boca y eso, pero no se me veía nada. Andan detrás de mí en noche porque están por cogerme porque quieren saber quién soy yo. Sí, sí, Antune creo que es de placeta, sí. Si mal no recuerdo. Claro que sí. No, no, no. Tranquilo, si nadie va a saber nada de lo que Daniel y yo hablemos. Él me invitó en la directa, él habló de mí. Al final de la directa él habló de mí, dijo háganle saber al encapuchado que es hora ya de que él despida la posición, lo que él está tratando de hacer es imposible porque esos dialogueros no están para nada de eso y él es un hombre de una posición frontal porque siempre lo ha dicho por lo tanto él tiene que estar con los que somos frontal, y le hago una invitación para que rectifique y después de esto que él saque conclusiones, yo analicé su directa me di cuenta que sí, no se puede seguir perdiendo el tiempo con esta gente esto es una mano de señorita engreída y malcriada, que lo único que están en las redes buscando dinero. Ok, Ichi. Los 30 Guerreros de David de la Biblia. Roberto Montenegro. Sí, porque está lloviendo Chile, está lloviendo acá. Milanés me va a traicionar, el fulanito de tal. Y mira quién me da la recomendación. El pulanito de tal, que es el chivato más grande de la red. Man Manuel Milanejo es un hombre de ley, te lo digo yo. Que conozco al hombre nada más porque habla. Claro, yo sé, David, sus 30 guerreros. Milanés es un patriota excepcional. lo de levantar es un cuento, fue un accidente cogió candela, levantan y después le echaron la culpa al oposición. entonces es mentira que quemaron nada cuando los opositores han sido asesinos de niños ni nada de eso eso es cuento todo todo eso es un cuento de camino que quemaron, Levantán ni quemaron nada, levantan, cogió candela explotaron los botellones de gas y después le echaron la culpa a quien tenían que echar la culpa para que el gobierno no pagara, como siempre, tú sabes cómo es este gobierno. Eso es lo de ellos, cuando ellos no pueden denigrar de alguien. Si yo soy de la Seguridad del Estado, entonces ¿por qué me caen tanto atrás a mí? ¿Te das cuenta? Ahí hay una incongru incongruencia. Tú sabes que el cuento de Levantán es una mentira del comunismo. Tú lo sabes, no te hagas aquel loco, que eso es una mentira, no coge ningún opositor ni contra revolución, le dio candela levanta lo que pasa es que mueren los niños y no tienen cómo justificar entonces le echan las culpas porque fidel castro era especialista echando las culpas de la desgracia de cuba a sus enemigos el encanto la quemaron ustedes también que le cuento de que murió fue del valle y todo eso es mentira del comunismo entonces lo quemaron ustedes para para justificar la tiranía que iban a poner ¿qué cuento tú me vas a hacer a mí del encanto y después del valle? yo soy, yo no te estoy cayendo atrás que no le mientas a los cubanos nada, porque yo soy el que le miento Humbertico no le miente, ¿verdad? Un Humbertico no miente el Randy Alonso no miente, Taladrín no miente y Fidel Castro nunca mintió. Ay, pobrecita las muchachitas. Ay, tan preocupada que el pueblo de Cuba nada más se le diga la verdad. Ay, ellos tantas verdades que dicen, ese Humbertico dice tantas verdades. Y ese canal y ese marrero son unas monjitas de un convento. Mira, no me jodas. Están liquidados si y no tienen nada. Están dando gritos, están pidiendo agua por seña. Ya no les queda nada. Si el exilio se juntara con un apretoncito. Liquidados si no tienen nada ya. Hace tres semanas no tienen una gota de gasolina. Claro que quemaron todo en Cuba y quemaban los cañaverales. Lo quemaban todo para justificar la barbarie. Y le quemaban los bohíos, los guajiros, en el escambray para decir que eran los alzados. Cállate la boca. Hacer cuentos a mí de la mano asesino. Esta. Deja que Tron llegue a Casa Blanca a ver qué se van a hacer. Todavía tienen dos años para arreglar el desastre que tienen allí, porque se la van a ver y se la van a desear. Deja que llegue para patrón. ¿Me oyen bien ahí, caballero? ¿Me oyen bien? Que te suba para debatir aquí. Te falta un tornillo, tú no ves que aquí no entran chivatos, tú eres bobo. Vete a debatir para allá, para el gran, dale, vete para la mesa redonda. Muchas gracias, almirante, por ese chat. El, el lugar tuyo es el gran, la mesa redonda. Aquí yo no quiero basuras humanas. Es bobo. Voy a perder yo mi tiempo hablando con un comunista asqueroso, miserable, que no tiene ni, ni una cuchara para hacer un café. Mira, no me joda, muerto de hambre. Se escucha perfectamente, Serafín, Sánchez. Serafín, ¿tú eres, tú eres... Claro que sí, chicos. Esa gente siempre... Todo lo que es en Cuba, que lo han destruido ellos. Ellos son los que han acabado con todo. Ellos son los que han acabado con todo. Voy a perder yo mi tiempo... Giovanni hablando con un comunista. Tú no eres bobo. Váyanse de aquí. Piérdanse de aquí. Andan locos atrás del encapuchado para saber quién es. Se ha mudado el dedo entero para la directa del encapuchado. Andan atrás de todos mis amigos buscando quién soy yo. Si saben tanto, ¿por qué no acaban de revelar quién soy yo? Han tirado una cantidad de pedradas. Pedradas. Que ya no hayan qué hacer de tantas pedradas que han tirado. Y mentiras. No resuelven nada ni encuentran nada. Están más perdidos que una aguja en un pajar. El español. No, si yo no le hago caso, para que sufran ahí. Que quemaron Levantán y quemaron el encanto y mataron a Clodomira a la costa y a Fede del Valle. Todo eso es mentira de los comunistas descarados. Esto. El encanto le dio candela alrededor para justificar la barbarie que Fidel Castro iba a cometer en esos años. Va ah, a venir tú con el cuento, mí. Debatir con usted y no con Randy en la mesa redonda, conmigo, yo no debato con comunista. El comunista, ¿qué tú vas a defender? ¿Qué va a defender un comunista? Si no hay nada que defender, un gobierno anticonstitucional, un gobierno tiránico, un gobierno asesino, un gobierno miserable, un gobierno ladrón, un gobierno abusador, un gobierno violador de los derechos humanos, ¿qué voy a hablar yo con una cosa como es? Esperemos que pase de 300. Tenemos 223. Están tirando pedra al aire. No saben quién soy yo. Anda atrás de mí todo el mundo. Oye, a propósito. ¿Dónde está el guerrero cubano que no le he visto más? ¿Le cerraron el canal al guerrero cubano? ¿Le cerraron el canal de, al guerrero cubano? Aurelio Habana Hola, señor. Gracias por lo que le dijo a Carlos Calvo. A lo mejor es el DG2. Barbado, otro cuento más: que Barbado, el avión de Barbado explotó porque los comunistas traían explosivos ahí abajo de la barriga del avión. Era normal en esa época cargar explosivos. ¡Eh! Mira, ya cuento ese todo. Gracias, Ayelín Cordero. Usted era jefe del sector en las Yaguas. Ay, ahí están locos, ellos no hayan que hacer. Si el capullo es policía, quiero mirar así. No, no, ya voy. Ya voy para el bando de y Mañana estoy haciendo contacto ya con él. No, Milané no me va a traicionar nada. ¿Qué me va a traicionar Milané? ¿Te es bobo o qué? Ay, el Guerrero le dieron ñampi y Qué bueno. Ay, cómo me divierto. Ay, le dieron ñampi al guerrero. Ay, ay, qué maravilla, ay, qué maravilla. Ay, qué rico. Está bien. No, no, me voy. Mañana mismo estoy haciendo contacto con Milané. Sandy, hay que tener cuidado con ese tipo de personas. Ese, ellos no quieren que yo me junte con Milanés. Mira la estrategia de Iacualpe, pues mira. Mientras yo no transmití en directo, nunca me mentó nadie. Me dejaron ahí tranquilito para ver si el encapuchado se perdía solo. Cuando empecé a transmitir en directo, ya se lanzó el mundo entero para arriba de mí. Todo el mundo se lanzó para arriba de mí. Y ahora no quieren. Qué casualidad que Carlos Calvo dice hoy, hoy en su directa que yo soy el coronel Manolo, y que mi misión fue desbaratar el trabajo de la disidencia y echar por tierra el trabajo del doctor Gustavo León. ¿Tú estás oyendo eso? Completamente, Oscarito, te quiero... Carmen Rodríguez Bravo, lo felicito. Tiene sus mis... Se apendejó cuando... Alej Capucha, usted siempre ha tenido buena opinión del doctor León. Claro que sí, chico. Un señor excepcionalmente inteligente, brillante. Mi maestro en la historia. Fíjate que cuando él transmite yo me acuesto a escucharlo. Y aunque el 90% de lo que él dice yo lo sé, me gusta su manera didáctica y a la vez me aporta cosas, por ejemplo, nombres de la época que yo no conocí. Lugares históricos, un bar, una cantina, una escuela. Me refresca mucho conocimiento y aparte de eso me aporta cosas buenas. El maestro Gustavo León, doctor, desde aquí le enviamos nuestras más sentidas consideraciones y el agradecimiento por ese loable trabajo que hace de enseñarnos a nosotros la verdadera historia de Cuba. Se le quiere, profe. Gracias por ser parte del glorioso ejército de luchadores cubanos por la libertad. Se le quiere. No, yo no digo que Carlos Calvo sea malo. Oigan, ustedes saben muy bien que yo siempre he tenido el mejor concepto de Carlos Calvo. Todas mis directas fueron muy positivas a favor de Carlos Calvo. Inclusive, ahí está Angélica, están todas las personas de aquí que se han ido al canal de Carlos Calvo. Pregúntale a Angélica para que tú veas si yo, ella no se fue porque yo lo recomendé desde este canal. Pero no puedo aceptarle a un hombre que no sabe quién soy yo que diga que yo soy coronel del minin en este mundo el que calla otorga yo no puedo aceptar eso y no tengo nada contra él si sí, Milan es un hombre de una Milanés es un hombre de una perspicacia y una maldad típica de la calle, de una intuición callejera propia. Un hombre que se ve que es de, de calle y sabe lo que tiene que hacer y es muy frontal. Y a mí me gusta la personalidad y la línea de Milanes, me gusta. Porque es un hombre como yo, sincero. Al pan, pan y al vino, vino aquí. Es lo que hay que hacer para seguir levantando conciencia. Los verdaderos se van a unir a los verdaderos y los falsos, se van a juntar con los falsos. El trigo y la cizaña van a crecer juntas hasta el día que llegue la siega y se zarande la zaranda y se esparza la mala paja y la mala semilla al viento la semilla vana que no produce nada, esa que vive del dolor del pueblo de Cuba. Claro que sí. La, la idea de Milanes es genial. Desesperado por destruir mi obra, mi moral, mi reputación. Yo sé si la mitad todo lo que he dicho en las redes de mi vida es mentira nada, eso es verdad eso es para confundirlos a ellos, nadie sabe ni quién soy, ni cómo es mi mujer ni si tengo hijos, ni dónde vivo, ni de qué vivo nadie sabe nada Luis Felipe quiero a Cuba libre fulanito de tal todavía está fulanito de tal ahí pero es insistente, es intenso esta clara es una claridad intensa. No, Gustavo León no habla bien de Maperrer nada. ¿Qué va? Maperrer era un asesino. Yo no creo que el doctor Gustavo León hable bien de Maperrer si Maperrer era un asesino. No creo que el doctor, el, el doctor Gustavo León hable de Maperrer bien. Chile. Me di sonido, díselo tú que tú sí sabes. No, yo no voy a dar ninguna primicia con nadie. Me van a ver en las redes hablando con él, pero nadie me va a ver haciendo nada con Milanés. No, no, no, soy yo soy un hombre muy discreto, yo digo aquí lo que se puede decir, pero Vamos a hacer directa junta para empezar a llamar a los verdaderos patriotas, para despertar las conciencias dormidas. Es todo. Pedro Luis Boitel era el líder universitario en los días que triunfó la revolución. Entonces, como la universidad tenía autonomía un gobierno propio, y ellos eran seguidores de la de la, de, de la corriente del directorio, acuérdate que Manzanita, Manolo Castro, toda esa gente, habían logrado la autonomía universitaria desde los días de mella. Entonces ellos tenían un, un ejército clandestino dentro de la Federación de Estudiantes Universitarios, que era el directorio estudiantil universitario 13 de marzo. O sea, directorio estudiantil universitario, que después se llamó directorio estudiantil universitario 13 de marzo en honor a la caída de, de los muchachos en Palacio y de Manzanita, frente a la escalinata de la universidad. José sea, boitel, cuando triunfó la revolución, era el presidente de la FEU. Por cierto, el nombre del presidio político cubano es Pedro Luis Boitel. Y el himno es la montaña de Manuel Villanueva. Y se le viró a Fidel Castro porque Fidel, quería, porque Fidel le quitó la autonomía a la universidad porque tenían policía propia y porque sabía que la, la universidad era un hervidero de, de ideas y de luchadores estudiantiles. Y Boitel se le viró, lo cogió preso y le metió 25 años a cárcel Y Boitel empezó a hacer una huelga de hambre, creo que en el año 67, si mal no recuerdo, empezó una huelga de hambre. En el, en el presidio Modelo, allá estaba Ubermato también. Y allá después de, creo que 65 días en huelga, los comunistas entraron a la celda. Entraron a la celda de Boitel, cuando estaba en la huelga de hambre. Los comunistas mandados por Fidel Castro. Estaba débil ya, costaba una cámara que no se podía mover. Cogieron una almohada, se la pusieron en la nariz, lo asfixiaron y lo mataron, los comunistas. A Pedro Luis Boitel, el líder del presidio político. El último presidente de la Federación Estudiantil Universitaria Libre de Cuba. Esa es la historia de Boitel. Lo mataron en una huelga de hambre, llevaba 67 días de mal, no recuerdo. Le pegaron un, un, una almohada o, o un paño en la nariz, lo asfixiaron y lo mataron. Esos son los crímenes de Fidel Castro que defiende el fulanito de tal que está ahí. Eso es lo que defienden esta gente. Imagínate. ¿Se siente la caída de la lluvia ya o no? ¿Se siente la lluvia? Sí, lo mataron, lo mataron. Los comunistas esos de Fren, Fren, los comunistas tuyos, cogieron a Pedro Luis Boitel, el único, el último líder libre de la Federación Estudiantil Universitaria, en una celda de castigo en Boniato, le metieron una almohada en la nariz y lo mataron. Los amiguitos tuyos revolucionarios de Fidel Castro. ¿Ustedes qué? ¿Los buena gente? Los patriotas, aguerridos, que luchan por el imperio y contra el imperio, ustedes son una mano de asesino Ven que donde yo estoy está lloviendo, está lloviendo en los Estados Unidos, la, la gente que vive en Miami está lloviendo en Miami. Ven que yo no vivo en Miami. Para que los comunistas no hablen bobería, no hayan ni dónde buscarme ni dónde coger. Sí, por ahí fue, por el sesenta y pico, sí, 72 exactamente. Yo no me acuerdo, hace muchos años lo leí. Lo que sí sé que lo mataron ellos en la huelga de hambre que fue la huelga de hambre más grande que hizo el presidio político en los 70 exactamente. De esa huelga cogieron a Ubermato y le dieron una golpiza tan grande que a, a, le partieron las costillas de tantas patadas que le dieron y le traspasó un pulmón. Y a Eloy Gutiérrez Menoyo le dieron en esa huelga una golpiza tan grande que le sacaron un ojo. A patada limpia le sacaron un ojo a Menoyo. Esos es comunistas este, no creen en nadie, oye. Es el peor demonio. Conjuntamente con esa huelga, masacraron la prisión demoníaca que estaba llena de presos políticos mataron como 60 presos políticos allá en esos mismos años. Unos asesinos... Fíjate si, fíjate si Menoyo fue un sinvergüenza, porque Menoyo era un español comunistón, fíjate si era un sinvergüenza, que después que Fidel Castro tuvo 25 años preso, volvió a Cuba a darse la lengua con Fidel Castro. Es increíble cuando los hombres pierden la vergüenza y la moral en la vida. Y yo sé, Aurelio, tengo un jueguito de ajedrez más bonito, que en estos días lo voy a armar para echar una jugadita tuyo aquí con el, con el tablero. Le voy a dar las blancas a usted, para que usted tenga la dicha de salir usted. Lo voy a dejar que usted salga. Trate de dominarme las cuatro casillas centrales del tablero. Si no, mire, lo voy a cepillar. Aurelio, tuve una novia en La Habana. Era diez veces campeona nacional de ajedrez del Brasil y once veces campeona no, eh, Panamericana. Era Primero fue maestro internacional, después gran maestro internacional. Una excelente muchacha, una brasileña bella. Una, era una mezcla de mulata con portuguesa blanca y un abuelo que tenía que era un indio de la Amazonia, porque ella nació en Manaus, Manaus es una ciudad a la orilla del río Amazonas, en la misma selva amazónica, que se fundó de los caucheros que iban a buscar la savia del caucho, la chiringa, para hacer la goma de los cauchos. Felicidades, gracias. No, no, le voy a dar las fichas blancas para que usted, usted sabe que las blancas siempre salen primero, para que usted salga. Cuál es la que mate más rápido? El que le vamos a dar a los comunistas cuando nos juntemos Manuel Milané Juli Yo y los buenos patriotas Pastor, bravo. Pero, ¿cuál es el... Fulanito, si tú crees que yo soy chiva, entonces, ¿cuál es tu in, ¿cuál es tu, tu interés que yo haga contacto con Manuel Menéndez? ¿Por qué tú no quieres que yo haga contacto con Milanito. Raúl Rivero, mi amigo. Fíjate si pueden ser malos los comunistas de esto. Raúl Rivero estuvo preso en la misma prisión que estuve yo y estuvo todo el tiempo en la celda de castigo. Era un hombre muy valiente, un blanco muy bueno. Ya tenía Raúl Rivero en esa época como 65 años. La esposa se llamaba Blanca, si no me acuerdo. La esposa de Raúl era Blanca. Sí, por cierto, ellos se fueron a España. Raúl Rivero, el mejor poeta que tenía Cuba, discípulo de Nicolás Guillén, amigo íntimo de Nicolás Guillén. Le metió 25 años porque tenía una máquina de escribir. Oiga, oiga, ¿quién era Fidel Castro? Por tener una máquina de escribir, le echó a Raúl Rivero 25 años de cárcel en la Primavera Negra. Estuvimos presos él y yo en la misma prisión. Fumaba Raúl Rivero, si mal no recuerdo. Sí, fumaba. Saludos, Yuli. Saludos, Yuli, si está por ahí. Entonces. No, en esa época yo no estuve preso. Yo soy de una, de una generación posterior. La revista de Cuba, claro, yo sé, la revista de Cuba la, la editaba el Centro Cultural Español en La Habana, que estaba en el malecón. Por cierto, la cerraron porque no les convenía el Centro Cultural de España. No les convenía, la cerraron y buscaron como justificación que la Embajada Española alquiló tres coches en La Habana y tres personas se vistieron de, de Reyes Magos y empezaron a repartir cajas y más cajas de caramelo por los barrios pobres de La Habana y se justificaron eso para cerrar el Centro Cultural Español. Eso mismo le hicieron a la Golbeto Valdés que editaba la revista Vitral de allá de Pinar del Río que él era de la misma línea de para allá. Yo sé, Ale, gracias por ese cariño. Saludos, Yuli. Yuli, si está por ahí, mi niña, un saludo para ti. Gracias por compartir y por estar aquí. Yo con calma les voy a contar todos los años de lucha de la oposición, etapa por etapa. Yo conocía a todo el mundo ahí. También leí encuentro, claro que sí. De Cuba y encuentro las dos muy buenas, Tomás Turbado. Soy nuevo aquí, bienvenido, Tomás. No, yo no, he, yo no he contactado nada todavía con Manuel Milanés Mañana me voy a poner en contacto con la directa de ella. En una plaza sitiada la disidencia es traición. Déjeme decirle, señor amigo mío, que traición se escribe con C. Aprenda primero a escribir y luego métase a chismoso. No vaya a ser que cuando usted dé el parte a la jefatura, se rían de usted por tener mala ortografía. Traición es con C. Oye, Hermano, se escribe con H, animal con ropa, cuadrúpedo, cruzado con burro. Increíble esto. Por eso es que es chivato, porque imagínate es un hombre que no tiene nada en el cerebro. Porque hay tantos que. Yo tenía una biblioteca en mi casa, se llamaba Pelayo Cuerro Navarro, aquel líder político que cuando atacaron Palacio lo mataron en la esquina del Capitolio, la gente de Ventura confundió porque creían que Pelayo Cuerro había participado en, en el ataque a Palacio y lo cogieron en la esquina del Capitolio en el año 53 y lo acribillaron a balazo ahí. Lo acribillaron en en Prado y San Miguel ahí en la misma esquina en Prado y San Miguel el mismo lo mataron analfabetos funcionales no saben leer no saben escribir no saben nada